La astronomía es la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes, los movimientos y los fenómenos ligados a ellos. Proviene del griego «astron» y «nomos», que significa «ley de los astros».